Vamos a intentar adivinar las máximas selecciones de estos futbolistas Vamos a jugar este play quiz con todo el chat Así que chat, si pierdo, si pierdo este reto Sorteo ahora mismo, ahora mismo un VIP para el canal de Twitch Se acabó Actívate, Jaime Fácil, fácil ser un Sí Entonces, supongo que te irá muy bien. 40 preguntas 40 Luis. preguntas O sea, tengo que adivinar 20 sabes de qué país se trata? Uruguay México, México La es... <tose> Arif... Enzo Fernández, no lo conozco Siguiente pregunta Mason Mount, Inglaterra <tose> Inglaterra Inglaterra Inglaterra Inglaterra, 1-1. Vale, empieza Zielinski Polonia. Zielinski Polonia. Seguimos, chat, seguimos. Este meto con un FIFA. Este me con un FIFA. Este me toca con un FIFA. 2-1, perfecto. Vamos tranquilitos, tranquilitos. Matthew Ryan, no lo conozco. Por lo tanto, este pavo es de Australia. Es de Australia. Sí. Es muy difícil esta, eh. Era muy difícil esta. Calidú Culibalí. Es de Camerún. Camerún. Es... Sí. Madre mía. Hay que Neko Williams. Este pavo es de Gales. Canadá, Canadá. Gal Por cambiarla. Siguiente reto. ¿Listos? La porte es de España. Antes era de Francia, pero ahora es de España. Se ha cambiado la nacionalidad. Es de España. Correcto. España. Atentos con el siguiente. Blahovic es de Serbia. Es de Serbia, chat. Blajovic es de Serbia. Delantero de la Juve. Vamos. Konate es francés. Ibrahim Konate es francés. Ibrahim Konate es francés. Francés Mertens es belg de belga Es Bélgica Es de belga Es belga Es belga Es de Bélgica Es de Bélgica chat Es de Bélgica 100% Ahí está eh, Habers es de Alemania Habers es de Alemania Sentimiento El corazón Frío Como a mí no te miento, Estoy vacío No siento amor Ni siento cariño Yo no creo Alemania Alemania Alemania, Alemania. Ya está, me he ido. Party es de gana. Party es de gana. Tomás party es de gana. Tomás party es de gana. Tomás party es de gana. Es de gana. Tomás party es de gana. Let's go. Let's go. El exjugador del Atletic. El atleti de Madrid. Eh.. Arrascaeta es de Uruguay. Es uruguayo, boludo. Es uruguayo, boludo. Es uruguayo. Es uruguayo, boludo. Es uruguayo. Oh. Eh.. En bolo, en bolo es de, de Camerún, es de Camerún, es de Camerún en bolo, es de Camerún en bolo, es de Camerún en bolo, es de Camerún en bolo. De Suiza, tío. Me han troleado, tío. En bolo, tío. Christensen es de Dinamarca. Es de Dinamarca, Christensen. Es de Dinamarca. Es de Dinamarca. Solo apunten, solo apunten los, los aciertos, chat. Rubén Díaz es de Portugal. Ya está, es que estoy, estoy, estoy acertando, estoy acertando. Correcto, Portugal. Portugués, sí Rubén Díaz es portugués Taremi es de Irán Es de Irán, 100%, lo tengo 100% Claro, es de Irán, 100% Taremi es de Irán, es de Irán, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Gakpo es de Países Bajos Está goleando, bueno, creo que ya Le toca contra Argentina el viernes Países Bajos, 100% Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Fred es de Brasil, bro. Esto está ya... Ya me he pasado. Tengo que llegar a 20 aciertos, 100%. Tengo que llegar a 20 aciertos. Tengo que llegar a 20 aciertos, tío. ¿Por qué fallé lo de Culivali? ¿Por qué fallé lo de Culivali, brother? Toko Cambi es de Camerún. Camerún. Uf, este era complicadísimo, porque las banderas son súper parecidas, tío. Jiménez es de México. ¡Es ¡Mexicano! ¡Mexicano! Ahí está, ahí está Es güey, es güey, es güey Es güey es marroquí Marruecos, marruequitos Ahí está Gana España Pero bueno, se le perdona Muy bueno eh... Arabia Saudita Este es el 10 de Arabia Saudita Es muy goz, creo que este Arabia Saudita Soy goz, soy goz Pulisic es estadounidense Estados Unidos Soy God, cabrón Soy God. Soy muy God. Estados Unidos estoy on fire, eh Lobren Voy a, voy a confiar En eh, Croacia Dios santo Tadic es de Serbia Es de Serbia Estoy on fire Estoy muy on fire Nadie me para hoy Hoy nadie me para Hoy nadie me para Hoy no me para nadie Hoy no me para nadie Hoy no me paran Davis, Canadá Estoy que no me paran Estoy que no paro Estoy que no paro Canadá Canadá Ya está Si es que no paro ¿Canada? No paro, no paro, no paro Va, qué camiseta más guapa, eh Iñaki Williams eh, Gana Es de gana Es de gana y me la pela Es de gana y me la pela Es de gana Sí De gana De gana De gana y está Antes era español Pero se ha cambiado de selección tenemos y Williams. Ah, bueno. Ecuador. Ecuador. Valencia es de Ecuador. Para todos mis seguidores de Ecuador, un besazo. Valencia, tenéis un jugadorazo. Valencia. Ecuador. Ahí está. Estoy goz. Estoy on fire. Lucas Hernández, Francia. Antes era... Que... No, no. Creo que siempre ha sido de Francia, eh. Es español y francés, pero es fran... Francia. Su selección es Francia. Goz. Goz. Roddy es español. Roddy es de España. Bro, estoy on fire, que no me paran. A ver, también te digo que es que... FIFA, mucho FIFA, chat Mucho FIFA, muchísimo FIFA España, España ahí está España. Con el Ramsey eh, Ramsey es Gales Gales. Ramsey es Gales Gales, es Gales. Buah, Estoy que no me paran, estoy que no me paran ni con un camión De 50.000 kilos, tú Casteleto Costa Rica, me la juego Costa Rica, costarricense Vaya feito. tú Carrascos Bélgica Bélgica, 100% Bélgica Bélgica Sí o sí Sí o sí Sí o sí Bélgica, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Almuez Ali Catar Catarí Es Qatar. De Qatar. De Qatar El país es... De Catar eh, Matías Vecino tiene mucha pinta de, de Argentina de Uruguayo, Uruguayo, Uruguayo, pa. Uruguay, ¡Qué goz! ¡Qué goz! Alexis McAllister. Tiene pinta de argentino mucho, tío. ¡Gala! No, tío. He dicho argentino, pero le he fallado. Es Países Bajos, Holanda, Holanda. ¿A qué es holandés? ¿A qué es holandés? ¿A qué es holandés? Ahí está Campbell Es de Costa Rica Es de Costa Rica Me acuerdo por el partido contra España Costa Rica, Costa Rica. Ahí está No fallo Es que no fallo No fallo Mejbri, Mejbri Es de Irán Túnez Túnez Es de Túnez Que Túnez no ha salido Solo por eso lo digo ¿eh? Es, soy Goz por... Goretzka es de Alemania Ya está Soy Goz Soy Goz soy God. Si, lo sabes, deja tu en los si es que soy God si las de Chat, Facebook. hemos adivinado todas Prácticamente, o sea, hemos fallado en 5, creo 5, 35 de 5 chat. O sea, 35 de 40 Somos God, somos God, o sea, es que Imposible, es que imposible Que me gane a mí un quiz de esto, chat Imposible, imposible